Ok, salga que la gente, salga a la a la gente, salga c'est la gente, salga a la gente, pour a la gente, ¿Qué están haciendo, hombre? Estamos haciendo pulso, estamos echando pulso. Bueno, vienen viene uno más fuerte, vamos a ver. Acá no, dice. A ver, ¿sabe so, so, so este pulso? ¿Qué tiene fuerza aquí? ¿Sabe so, so este pulso? So sí, este pulso? No, sí, eso. A vamos a ver, vamos a probar. No, ustedes no me ganan a mí. ¿Sí? Yo te gano. Apuesto contigo, te gano. ¿Y A los dos, a cualquiera que venga acá, yo. Pero gano. Bueno. Dame no permiso, cualquiera que me la, lo Cualquiera que venga acá lo que hey, vea! Yo soy más fuerte que todo, cualquiera, no importa. nacionalidad no importa. Ya, no pero mírame en los ojos, sí. Uh -huh. No, no, a no, mí no importa. Yo. A mí no. no importa. ¿La mano atrás? ¿Dónde la mano? Donde quiera, donde usted quiera. Aquí. Donde usted quiera. ¿Estamos listos? ¡Listo! ¿Por qué tu mano va para qué? pasa qué pasa hubo qué para qué vil! Pero... Ya, permiso chao ¿qué pasó? ay ya me ganas esta pero... bueno, ¿no? ¿qué pasó? no pero con mucha fuerza con mucha fuerza pero... me ganaste de verdad pero con mucha fuerza pero tú dijiste que no. eres fuerte no. suerte fue que me ganaste ¿Quieres tú también? chuta no. ¿por qué no? chuta un poquito, pero si yo eh? soy más fuerte que todo, yo tomo a todo. Yo, yo tampoco. Miequina. Bueno, Ay, no, Ahí Maxo. Espérate, Maxo. Maxo. ¿Quién es Maxo? No, que más fuerte que yo. No, imposible. Uno acá más fuerte que yo. Te toma a ti. Él este no. toma. No. es más fuerte que yo. A mí no me gana nadie. <risa> yo ¡Dime! <yo, yo>, <risa> dime, dime, dime, dime. Por ahí. Dime, yo lo ¡Dime! Dime, yo lo el más fuerte yo, yo soy más fuerte, me tocó. ¿Qué? Dice que aquí nadie ¿Qué? Dice que nadie le puede tomar la cabeza. Yo no ven, tengo fuerza la para la él. Toma no, no, no, no tengo mucha ven, fuerza. Yo de papi. No está muy para sí. Sí, está oh, está bien de mí. "Señor, ayuda a mi papá. No tengo mucha fuerza para no, él." Sí, así, sí sí, sí. Está ya, está está está bien. Está, bien. Está, sí, así nada. Vamos a, vamos a, vamos a sacarlo. Ah, ven, ven, ven. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Ah, cómo de ¡Tú sabes que tú eres te fuerte! mira ah no, no tengo fuerza va, está ahí se no, te no madre! tiene no, no mucha ni fuerza! Ni ven, mucha ¡No, madre, con el piso está girando! ¡El Señor! Yo pienso parado mejor. ¿Tú sabes? Sí, No, no parado. te preocupes. ¿Cómo tú, vienes, ¿Cómo tú vienes de tu casa acá? ¿Vienes de allá, de tu casa, para acá? Sí. Y vienes acá Ajá. a todos nosotros. A todos. Eso no se puede. ¿Por qué? Eso no se puede. No. ¿Cómo quieres? ¿Tiene que haber uno que te toma a ti? ¡Vamos ¡Señor, ayúdame, papá, por favor! ¡Yo soy el, más fuerte! ¡Yo soy más fuerte que todo! Yo, ya, Uno, dos, fuerte que todo. Yo, sí, ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Señor, ayúdame, papá! ¡Mano acá! ¡Ya! ¡Uno, dos, tres! ¡Vamos! ¡Vamos!